Reconocer que uno no sabe o no entiende algo es el primer paso para dejar de ser un ignorante y el primer signo de inteligencia. Evidentemente, cuando estás detrás, sin dar la cara, detrás de una red social, bueno, pues la gente se envalentona mucho. Otra cosa es cuando te ven cara a cara, ¿no? Ahí hacen... En fin, eh, el que es tonto es tonto y ser ignorante no es malo, es decir la ignorancia es no saber algo de alguna disciplina y todos somos ignorantes en algo, yo soy el primero evidentemente, pero bueno en fin, la coherencia entre varias mentiras nos puede hacer dudar de la verdad Esto que, que ¿por qué digo esto? porque como os digo en el título, me han escrito a la vez Warren Buffett ...y Mark Zuckerberg... ...digo, a ver si el del Buffet... ...este, el Buffet, me va a invitar a comer algo... ...pero bueno... ...os digo lo que me pone ¿no?... Eh, ...primero pone... ...tu millón y medio de dólares... ...y dice, mi nombre es... ...Mr. Warren Buffett ...un magnate de negocios americano... Eh, investor, eh, ...inversor y filantropista... Eh, soy el más exitoso inversor que tú puedas oír y que ayuda a la gente. Tu email eh, ha ganado un millón y medio eh, de forma aleatoria. Eh, hemos seleccionado varios alrededor del mundo. Eh, para poder eh, acceder a él, eh, le ruego que me Confirme que su dirección de email es válida y me escriba a mister Warren, mister Warren de Warren gmail.com. Eh, saludos, eh, señor Warren Buffett, eh, inversor billonario. O sea, eh, de estos emails, evidentemente, todos los días hay miles. El de Mark Zuckerberg está un poquito más desarrollado. Es de lucilabracobametocaloguevos.com. Eh, y dice, pues bueno, te, te pone la dirección de Facebook, INC, inclusive, eh, te pone, querido usuario de Facebook. Esto es para informarle que eh, su cuenta de Facebook eh, ha ganado una, una, una tarjeta de débito prepagada de 550.000 euros. 550.000 euros, como parte del de programa de eh, gratitud por la lealtad de los clientes de Facebook 2022. Para ello, es su, a, a su cuenta de Facebook debe de ser marcada como verificada. Para esto, debe enviarnos a nuestro contact center, vfacebookcenter gmail.com con la siguiente información de su cuenta de Facebook nombres completos nombres del, prof, del perfil en Facebook país género edad ocupación número de teléfono stras o sea son descarados aparte son muy malos eh, luego te dice eh, que Facebook valora el derecho a tu privacidad, tu información es 100% segura y será eh, utilizada exclusivamente para la eh, propuesta de esta de este, de este premio solamente. ¿Vale? Eh, términos y condiciones aplicadas, la oficina del presidente, Facebook CEO, Mr. Mark Zuckerberg. De estas mierdas, de estas estafas, hay 20.000. Lo sorprendente es que sigue habiendo gente que cae que dice, por si acaso, nunca se sabe, a lo mejor detrás hay alguien o a lo mejor soy yo quien le engaña y resulta que envías ciertos datos de Facebook, te recuperan la cuenta de Facebook, te han robado tu cuenta de Facebook y lo que te rondaré morena. Eh, con mierdas de estas y algunas con links, que son links que van a... Uh, a sites con malware de gente que está mal protegida porque ah, para qué me ha comprado antivirus ya pongo aquí este gratis y ya tiro y cosas así pues al final te roban todos tus datos eh, en el caso de por ejemplo de algunas compañeras de mi mujer les han robado eh, lo que es el, el acceso inclusive a la cuenta de Facebook pero a la, a la profesional donde se gastan la pasta en publicidad entonces, ¿qué hacen? La secuestran, se gastan la pasta en publicidad de ellos, de ellos, que son todas estas páginas que además ahora con el Black Friday te intentan vender un montón de mierdas muy baratas. Es decir, te voy a vender una cámara de fotos de las de 2.000 pavos en 500. Y la gente todavía, todavía se lo cree. Bueno, pues esa publicidad, hasta la publicidad la pagan con lo que le están robando pues como a dos compañeras de mi mujer que les ha pasado no les ha pasado con estos emails vale porque estos emails son muy, muy evidentes pero hay gente que aún así sigue cayendo igual la estafa no de soy una heredera que soy viuda o mierdas de estas vale eh, por un jodido link de WhatsApp hoy a mi madre le ha llegado uno de mi sobrino no entra por aquí que me ha abierto una cuenta en TikTok y me dan siete pavos si tú pinchas por aquí. ¿Vale? Entonces, los que estamos en el mundo cripto, más cuidado todavía. De verdad, eh, no os voy a poner ningún link de referido, ni mucho menos por un eh, antivirus. Podría hacerlo, pero no lo voy a hacer. Entonces, yo personalmente utilizo Kaspersky, Antivirus, es el que en el curso pongo porque dentro del mundo cripto está bastante bien considerado dice ay dios mío es ruso ya, ya sé que es ruso pero es lo que hay es bueno, es bueno eh, a mí me ha ido muy bien, y cada vez que sí, tienes muchas alertas, tal, tal, tal, pero es que eso es preferible a que te anden robando Dice: para dos mierdas de euros que tenemos que te lo roben es una putada en fin bitcoin, vamos a ir a él vamos a ver cómo está hay mercados tradicionales que están empezando a rendirse un poquito, así que venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. A la campanita que dice niña. Yo tengo aquí esto, a ver. Vamos a ponerlo bien. Que se vea ahí. Este va por aquí. Ya ocupamos la pantalla. Vale. Eh, he hecho un corto de estos de YouTube esta mañana. Avisando de que, bueno, teníamos una divergencia. ¿Veis? Aquí ascenso. Ahí va. Se me pasa igual. Aquí descenso. Vale. Divergencia bajista en el si no vamos a aquí por ejemplo pero bueno sería sería como muy aprovechable todo esto pero bueno sí que tenemos desde aquí por ejemplo una bajada en el volumen más o menos se mantiene pero al final los mínimos cada vez son más siendo más bajos eh, la divergencia importante la más importante está aquí en el RSI entonces bueno desde que se ha producido Evidentemente, pues bueno, hemos seguido bajando, ha intentado, ha intentado, está intentando mantener esta línea de tendencia, el precio, el no es, es una mala cosa, función, ¿vale? Es esa es línea de tendencia, ¿por qué? Ay, Dios mío, pues porque son esos mínimos, ¿vale? Estos mínimos, toque, toque, aquí fue resistencia, la le hemos pasado, pasa la, la perdemos por... <ríe> <risa> Si la volvemos a perder, no sé yo qué haremos, ¿vale? Pero bueno, lo lógico y lo normal es que ir, vayamos más abajo. ¿Qué pasa con el mercado tradicional? Vamos al SP500 a echarle un ojo un momento. Uy, Black Friday, por cierto. <ríe> Efectivamente, esto está bastante bien. Eh, utilizarlo, ¿vale? No sé por qué me sale a mí. No me tenía por qué salir esto. Si ya lo tengo. Eh, uy, me ha salido Bitcoin encima. ¿Será Cap? Vamos a ver... Mm. SP500, que es lo que nos interesa. El spy Wi-Fi. Joder, ¿por qué no me sale ahora? Aquí. Tacata. Parece que ha llegado a un punto en el que... Ay, no me gusta seguir, no puedo seguir. No! Entonces, de, bueno, de, de momento, desde este punto hasta este punto vemos que los máximos son brutales y sin embargo en realidad ha bajado no demasiado, pero ha bajado si yo tiro una línea de tendencia desde el punto inicial al punto final es una línea descendente ¿vale? y sin embargo aquí es brutal es un ángulo tremendo así que bueno hay que tener muy en cuenta esa pedazo de divergencia ¿que estamos en una hora? sí, vamos a verlo desde una perspectiva de cuatro horas volvemos ¿Qué narices ha pasado? Pues tenemos que estamos en la misma línea ¿Vale? Y inclusive de aquí a aquí Si nos vamos desde este punto ¿Vale? Punto inicial de toque arriba Hasta este punto En precio ha subido algo Pero aquí ha bajado bastante ¿Vale? Tenemos divergencia Importante Vamos llegando a la línea de tendencia principal Que tiene el SP500 Una vez que eso toque Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa. Yo creo que se sí irá abajo. En diario también tenemos el RSI, que bueno, pues está en, en dos tercios. Le queda todavía un chuchón de poder subir. Sí, que es cierto que estamos en la media de 200 y es la que nos puede pegar un bofetón. Si nos pegase un bofetón, posiblemente volveríamos a la zona anterior. Vale, pero bueno. Vamos a ir pasito a pasito a ver cómo reacciona mañana. Mañana es jueves. Hoy, perdón, mañana es viernes. Pues estoy muy tonto yo. Eh, hoy es jueves. Os recuerdo a los alumnos que tenemos clase a las 21.00. Os pondré el link en el Discord, como siempre. Eh, entonces, bueno, muy atentos en el RSI del SP500, la línea de tendencia, ¿vale? Que tenemos. Ya tenemos un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques. A ver si la sigue aguantando y, oye, y nos vamos a intentar buscar o bien este punto de pivote en 4.182 o bien el siguiente. En teoría, la línea de tendencia 4.100, mmm, está. yo creo que hay un consenso en el mercado respecto a que se puede meter el castañazo. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Pues oye, si el mercado cripto está mal, está jodido, está viendo muchas víctimas de todo lo que está pasando y encima el tradicional no ayuda, pues... Eh, ...rodarán cabezas... ...como en el Sleepy Hollow... Uy. ...bien... Eh, ...de momento lo que sí podemos ver es que Bitcoin... ...después de esa divergencia... ...que hemos visto en el RSI... Eh, ...pues está, ha intentado hacer un máximo... ...y de momento no puede... ...si, nos vamos a, si perdemos este mínimo... ...que tenemos aproximadamente en la zona de 16.500... ...ya empezaremos a bajar un poquito más... Eh, ...en cuanto al... ...dibujo de diario, porque llevamos dos velas... ...bastante buenas, en las cuales... Bueno, pues hemos subido un pellizquín, no demasiado, pero cuando hemos llegado, recordar que ayer dijimos joder, sería guay cerrar por encima de esta zona de los 16,700. 16,750. Pero hemos llegado, hemos tocado esa zona, y nos hemos venido abajo. Tenemos una vela doji, si cierra así, o un poquito, si un poquito más abajo, o más un poquito más arriba, pero roja, o un poquito verde, ya sabéis, una doji, eso lo que suele hacer posteriormente, una morning star eh, que dicen, no siempre funciona ¿eh? esto es un simplemente prever vale, prever que puede pasar dicho esto, la realidad y volvemos a la realidad como siempre ya sé que nos gusta, pero me gusta decirla es que hemos tenido dos velas verdes con bastante, bueno, bastante volumen con más volumen y esta roja con menos volumen, vamos a ver que termine el día. Eh, no está siendo bueno el volumen, es decir, estas dos velas en las cuales una sobre otra ha subido el volumen, pero no han tenido más volumen que esta anterior. Con lo cual, si, no, si yo subo, sube el precio, pero el volumen baja, ¿qué hacemos? Vela roja, que es lo que está pasando hoy. Si encima tenemos una posible morning star, pues vamos a ver qué sigue pasando. ¿Vale? Pero interés. ...vemos que no hay... ...¿vale?... ...desde todo este movimiento... ...en el que el interés iba subiendo, subiendo, subiendo, subiendo... subiendo, ...de repente la cosa... ...se atolondró... ...y después de FTX... ...se fue al carajo... ...y ahí... ...el volumen... Pu, pu, pu, ...y yo creo que se está esperando un cataplón del mercado... ...quizás muchas veces, ¿no?... ...esa teoría de... <risa> ...lo contrario... ...yo creo que siempre es mejor seguir... ...la tendencia del mercado... Y si no, esperar, observar, y en base a eso, actuar. Ethereum, pues bueno, aquí lo vemos un poquitito mejor, ¿no? O sea, si vemos Bitcoin, Ay, esa velita ahí un poquito tonta, y vemos Ethereum y está un poquito mejor, eso es algo que sí me gusta, porque ya sabéis que cuando empezamos a subir, Ethereum suele, como norma, eh, en un 70% de los casos, ir adelantándose poco a poco. Y bueno, pues ahí está. Eh, esto tengo aquí Ethereum, pero lo que quiero tener aquí es otra cosa, que es esto el Total Market que hoy está como Bitcoin Una velado allí, pero un poquitito más verde esto significa que ese poquitito más verde del rojo que tiene Bitcoin, ese poquito más verde es porque se ha ido a algunas criptos como por ejemplo hemos visto en Ethereum la dominancia de Bitcoin cayendo y además si os fijáis tenemos un gap es decir, desde este punto donde cerró ayer hasta este punto donde ha abierto hoy Abierto con caída en la dominancia directamente. Bueno, pues posiblemente, posiblemente sea un indicador de que vamos a volver a tocar una zona en la zona de 40 o más abajo, ya veremos. Por otra parte, el dólar index pues, ha hecho que reposaba y está rebotando un poquito. Un poquitito, ¿vale? Fijaros que la vela tiene una mecha. Y está ahora queriendo cerrar el día un poquito más arriba. Es decir, que la vela... es, la, o sea, Perdón, la vela. La, la media de 200 es la que le puede soportar. Vale, ya iremos viendo cómo sigue avanzando. Importante el cierre que haga mañana. En cuanto a altcoins. Bueno, pues... Eh, sí. A ver si me quiere cargar esto. Hola, madre mía. Estos son los cortos de Bitcoin, que siguen en su canal y bueno, pues ahí haciendo de las suyas tenemos en la parte negativa esto es no, esto es Beijing ¿lo tenemos por ahí, me sé que alguno me ha pedido mmm, alguna esta pero estoy eh, no tengo apuntadas esas cosas porque lo, lo he estado mirando en otro sitio y al final la he liado, ¿vale? Eh, pedímelo y mañana analizamos lo que queráis eh, aunque aquí tengo una ventana en la que a lo mejor sí lo puedo ver, eh. porque tenía apuntado y además era importante, era algún valor. Bueno, por un lado Riot y Mara que las vamos a ver ahora, vale, que la tengo del otro día eh, minería, vale. Y pa, pa, pa, pa, pa. Joder, es que, estos mierdas que se ponen aquí a poner tonterías. Me hacen polvo muchas veces y uh, me gustaría, pues, uh, a Algorand. ¿Veis? Bueno, primero, mi opinión base de Algorand, evidentemente, es que va a salir adelante, va a ser de las que sobrevivan a, a todo esto. Bueno, Neblio, igual, por ejemplo, es una muy pa muy parecido, ¿vale? En ese, en ese aspecto, quizás Neblio sea un poco más potente, son, son distintas, pero sí, eh, también es una de las que puede sobrevivir. Cava, muy bien. Bueno, Ripple, otro 4% por aquí, intentando salir arriba antes. Esto es, que, que Ripple vaya saliendo también está bien. Los Library Gates intentan salir al alza después de caer al hoyo. Uh, ¿Qué tenemos por aquí? Vale, bueno, vamos a ir directamente a ver. Primero Algorand, ya que lo tenemos. Pues bueno, de momento es de las que no han hecho un suelo eh, superior al anterior, ha sido inferior, pero claro. Fijaros, vamos a ir aquí, desde el máximo que ha hecho este ciclo, aparte fue un pepinazo tremendo ese que hizo al final, lleva una pérdida de un 91%, es decir, que debe de estar bastante cerca del suelo. Eh, por otra parte, estamos en una zona de mínimos, pero, pero la realidad es que hay una zona un poquito más abajo, en la zona de 0,20, que quizás sea bastante más adecuada para que sea una zona de suelo. Os lo digo a, a ojo de buen cubero, ¿por, ¿Por qué? Porque, porque si veis yo en tengo marcadas esta línea verde en la zona de 50, ¿vale? 0,49, 90. Pero tengo esta otra en la zona de 32. Normalmente cuando la toca suele pegar un buen rebote, la vuelve a tocar, suele pegar un buen rebote, ¿vale? Y son zonas súper importantes de, de grandes crecidas. Entonces, para tocarla necesita caer posiblemente a la zona entre 0,18 y 0,20. Más o menos. A partir de ahí, recuperación. Eh, es lo que yo creo. Luego ya, evidentemente, como siempre, ya estoy muy loco y me puedo equivocar. Pero es lo que veo. Por otra parte, vamos a ver um, Riot por un lado. En la R, evidentemente, la tengo que meter por aquí. Riot. Vale. Hoy yo un 10,78 de subida. Eh, ¿Qué ha pasado? Que se nos ha venido a atacar estos mínimos. Si, si lanzamos aquí, vamos a tirarlo para que veáis lo que muchas veces pasa. Justo es la melcha del cierre de mínimos. ¿Qué ha pasado? Una psicología de masas brutal. Fijaros que esta vela, esto es muy curioso, ¿no? Vemos primero aquí tenemos un gap, una vela roja que nos salimos, abrimos con un gap positivo, pero la siguiente vela también es roja. ¿Veis? Abre aquí, pero no hace más que caer. Mucha gente vende, se va al carajo. ¿Y qué ha pasado hoy? ¡Bum! Para arriba. 10,78. Tremendo. Después de haber caído un 0,25 aquí... ...y un 10,76 aquí... ...hoy llega, hace la jugada... ...y 10,78 arriba. Es decir, la gente que ha vendido aquí... ...con el cagancho... vale ...la ha cagado y han aprovechado otros. Ni más ni menos. Entonces... ¿Qué está haciendo ahora mismo Riot? Yo creo que lo estáis viendo. Es una zona, no es un punto exacto, de apoyo en la que puede hacer un doble suelo y tirar hacia arriba. Pero ¿esto de qué va a depender? De Bitcoin también. Esto va a depender, y con mucho, evidentemente, de, de lo que haga Bitcoin y todo lo que es la, la, la blockchain en general, que no siga habiendo tantas malas noticias y pueda realmente hacer ese doble solo y tirada al alza eh, punto de pivote siguiente que tiene Riot, está marcado aquí, ¿vale? con este máximo y este mínimo, vamos a extenderlo aquí, y bueno, y toda esta zona que hay aquí, es de apoyo sería la extensión, en la zona de los 2.76, y bueno, todavía es una pérdida que podría ser inclusive importante, ¿vale? por otro lado, Mara. Mm, Mara Mara, Mara, Mara Mara, Mara, ¿Dónde? Mara, si me extrañaba a mí 0,93, eh, estamos hablando de Marathon Digital Holdings, algo parecido, eh, todavía, mmm, vamos a meterla aquí, vale, ahí tenemos una zona, una resistencia aquí, otra resistencia aquí, la pasamos, nos apoyamos, nos apoyamos una vez, bueno, pues de momento la zona de 5,38 aproximadamente, se puede ver en breve, Igual, va a depender mucho de la tecnología del blockchain, de cómo os pase que las noticias dejen de sangrar el mercado y va a coincidir con un desgaste RSI importante. No tiene por qué rebotar de golpe, pero fijaros que cada vez que ha tocado aquí rebota y, oye, y sube esto y esto, cae en esta zona que bueno a pesar de que toca sigue cayendo todavía por estos dientes de sierra, pero luego el rebote es importante. Vale, inclusive entrando en esa zona que es la primera vez que toca hasta el máximo antes, siguiente estamos hablando de un 101% es que se ve pequeñito, pero es una barbaridad es igual que estas subidas ¿vale? desde el punto de, de toma hasta ahí es un 66%, es muchísimo y parece muy poquito entonces claro, si en esta zona hace un doble suelo y hace un pequeño rebote, por pequeño que sea a la zona de 9,20 por ejemplo a esta zona que hay aquí esta zona que hay aquí de apoyo, pues claro, evidentemente, desde donde estamos, ya no digo desde abajo, de donde estamos, estamos hablando de un 49%. Entonces, muy bien visto, está muy muy rica, y la cuestión es que cuando llegue rebote, de verdad. Vamos a depender mucho del de, de, de resto de mercado y de que Bitcoin no se nos vaya al carajo. Eh, tiene una zona, un poquito en la zona de 4 aproximadamente, que lo vamos a ver desde aquí. Vale, más o menos ¿vale? con bueno, vamos a traer aquí apoyo, apoyo, apoyo, aquí se pierde una resistencia, dos resistencias, tres resistencias, falsa salida o ruptura, ¿vale? Salimos y apoyamos, apoyamos aquí, apoyamos aquí, entonces tenemos ahí un margen importante hacia la zona de 4 ¿vale? ese mismo margen que hemos visto con Riot, hay que tenerlo muy en cuenta, en fin, eh, poco más que añadir por el día de hoy. Bitcoin intentando, pues bueno, hacer una vela de estos tipos que hizo aquí. Pero como no hubo fuerza, no hubo ganas y no hubo nada. ¿Veis? La chicha se fue desgastando. Si hace aquí lo mismo, pues... Y nos iremos a, a visitar la parte inferior. Ojalá, ojalá eh, mañana despierte con otras ganas. Y vayamos por lo menos a tocar a la parte de 17.150. Igual que hizo aquí. Hizo casa, casa, casa. Hizo pop, lo tocó y se fue abajo. Pero bueno, por lo menos que se mueva un poco, porque el día de hoy ha sido un poquito aburridito y gente está muy desesperada con el aburrimiento. Lo entiendo, pero ya lo he dicho, no como lo he dicho a Iván antes en un comentario, esto es largo y es pesado, y hasta que no veamos que realmente el mercado, por muchos motivos, realmente se da la vuelta, no hay mucho que hacer más que esperar, esperar y seguir esperando. Así que chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.